Vamos entonces a mostrarle el, el detector de errores, TRC eh, Nosotros lo hicimos, pues ahí se puede ver un poco en el osciloscopio, nosotros lo hicimos con, con, el, con el controlador ATMENA eh, 328 creo que es el que tiene el Arduino 1. Esa es una plataforma entonces de, de desarrollo. Acá estamos trabajando en, en el sistema operativo New con Linux, Fedora, y, ah no, este es Arc. Eh, acá pues tenemos el, el, el, el código que genera, que genera la detección y acá estamos mostrando en la consola en el device acm 0 eh, la, las tuplas, vamos a detenerlo un momento eh, acá se muestran las tuplas que se generan eh, aleatoriamente se muestra como tal los residuos, el, el, el dato que se envía modificado o sea con, con el reemplazo de los bits, eh, acá el, la tupla que se recibe y, y el residuo, en este momento está activada la interrupción que cambia uno de los bits, en este caso estaba cambiando el bit 5, podríamos ver acá el, en, en el dato enviado, en el dato enviado modificado donde está el enviado modificado, este de acá, y acá el recibido, acá le cambiamos un bit, el bit 5 contándolo pues hacia, hacia acá 0, 1, 2, 3, 4, 5 lo cambiamos de 0 a 1 con una interrupción y acá vemos que eh, el pulsador está en esa interrupción entonces vamos a, a cambiarlo entonces vamos a habilitar otra vez el desplazamiento automático detengámoslo eh, entonces ahora si sí el residuo nos da 0 y por tanto no nos bota error entonces el LED se, se apaga como, como se ve ahí está apagado eh, prendido cuando envía la siguiente tupla de detecta eh, el error en un bit y pues vuelve otra vez a, a encender el, el led entonces miremos acá el, el ejemplito entonces acá el dato enviado es igual al dato recibido entonces por tanto ya eh, no, no hay errores entonces el residuo es cero y, y pues entra ahí como a, a esa condicional del, del led Acá vemos en el osciloscopio la señal generada, acá hicimos una señal de sincronización eh, que mientras se envían los pulsos está activa y mientras no se envían eh, está en inactiva o en nivel bajo. Acá entonces vemos que el, el, la tupla se envía en este instante y termina en este instante. Entonces ahí vemos como la, la, las distintas eh, ondas. Bueno, eh, en, este, en este punto lo que hemos hecho es eh, mandar una señal eh, eh, fija, no, no variable Entonces eh, vamos a observar eh, la interrupción que, se, que producimos aquí al motor del switch Como podemos ver, la señal, la señal que se ha enviado se ha corrompido Ahí está normal Y ahí la hemos corrompido en este punto sabemos que en caso de que un, un bit de que si un BID está, está erróneo, el, la codificación CRC va, va a botar un error, lo cual podemos observar en el, beat, en el, en el LED. En esta última prueba podemos observar en el, en el osciloscopio igual la tupla constante la prueba que vamos a realizar es eh, la interrupción de la tupla por medio interrumpiendo el medio que es básicamente quitar el cable que transporta la tupla de un pin al otro de esta manera pues al no haber transmisión de datos pues debería surgir el error que se representa en, la, en el encendido del led entonces básicamente es quitar este cablecito y ahí ya tenemos presente el error que nos anuncie LED y la tupla, pues constante. ¿La tupla constante? Eso está raro. Usted ah, regresar, ¿Usted tiene la salida es otro? que si sí, la salida sí está bien, lo que no llega es a la entrada. Eso, a la entrada, pues no tenemos. Tenemos muestreado aquí en el osciloscopio. Esa es la, la salida, salida y la, y no la, la entrada. En y, y la entrada, pie. pues como no le entra el dato, pues. Aunque podemos quitar entonces la entrada, que sería con esto. Y ahí ya la quitamos, entonces ahí ya no, no se ve listo